tarde mamá si sí. Sí. pero usted, usted está repitiendo ya lo que todo el mundo sabe ajá y entonces no quiere que siga hablando aunque usted lo sepa eh le duele a usted que yo hable de eso está sanando por la herida eh le duele a usted que yo hable de eso para que le duele ¿Usted es familia de César y de esa gente que le duele que yo hable de eso? Parece. Entonces, señores, eh, David o.